La clase sNode para definir un nodo simple consta de dos atributos, primero un tipo string en este caso con el nombre del nodo y un elemento sNode que apunta al siguiente elemento inicialmente con valor null.